Un par de preguntas muy sencillas y algo mío personal o sea, daría tantas preguntas pero algo algo muy simple primero sobre la competición y si después algo que posiblemente pueda ser actual. Eh, en todo a lo largo de tu carrera deportiva eh, nunca has confiado en un preparador es decir siempre te has preparado tú de forma autodidacta porque bueno yo yo siempre lo he sido He sido partidario del reconocimiento, pero sí, a veces he confiado en algunos preparadores. Sí. A ver, muy buena pregunta. Realmente es curioso e incluso podría ser discutible, ¿no? En el sentido de que alguno puede decir, no, no puede ser, vamos a indagar, ¿no? Se ha indagado, se ha indagado. Yo no he tenido nunca un preparador. Desde el 87 que empecé hasta el 2021, que fue mi último campeonato, yo me he preparado siempre solo. Y, y tú dirás, bueno, ¿y por qué no has confiado en nadie? Bueno, realmente yo era eh, estudiante de, de, de Derecho, estaba estudiando en la universidad, y he sido una persona que siempre me he considerado leído, o una persona culta, menos lo he intentado, le da mucha importancia a, a la formación. ¿eh? Y me di cuenta de que, al menos en aquella época, eh, era difícil que un preparador distinguiera entre aminoácidos y proteínas. Para, para, para definirlo de una forma un poco vasta, ¿no? O sea, eran incapaces de definir la diferencia entre una proteína y un aminoácido. Lógicamente, yo iba a la facultad de medicina eh, de farmacia y allí pues yo me hacía de los de los bademécums, de, de los manuales de anatomía, de, de lo que había, medicina de nutrición, de vitaminas, minerales, macronutrientes, micronutrientes. Me hacía pues mis, mis fotocopias y me iba estudiando un poco todo el tema. Y a partir de allí, pues, me empecé a preparar. Y yo procedía del gimnasio de Juan Alcalá. No sé si alguno de vosotros habéis oído hablar de él. Fue un gran culturista, campeón de España de ICD, pero que tuvo, eh, con 34 años, o 35, creo que fue un accidente de moto, él y la mujer y murieron. Pero Juan Alcalá nunca me llegó a preparar. Nunca. Porque Juan Alcalá no me, no me consideraba eh, una persona con nivel para competir. Yo se lo pedí al principio, ¿eh? Cuando empecé a entrenar fuerte y tal, empezaba ya... Y le pregunté, digo, oye, perdón, ¿me podéis informar un poco del tema y tal? Dice, come y entrena. Lleva muy poco, abogado. <risa> <risa> y pensé, pues, verdad, yo no, no tengo pinta de ser buen competidor. Porque soy un abogado, soy un tío leído, un tío que sabe diferenciar entre una proteína y un aminoácido, una persona que sabe la importancia de la vitamina B3 como vaso y de atador en aquella época ya... Que se utilizaba, en fin, cosas que ellos no, no sabían. Es que luego yo tuve que explicarles cosas a esta gente que lleva toda la vida. Yo le dije ¿para qué voy a prepararme con alguien? El que se ofreció también, una vez gané varios campeonatos, fue Ramón Puch. lo conocéis. Mm. Eh, argentino, eh, un gran preparador, una gran persona para mí, aunque la gente lo critica, en fin. Yo para mí no puedo decir nunca nada malo, para mí es un intelectual. Ese hombre sabe mucho. Sí, fue mi un preparador durante ocho años. Sí, sí. sí, y es un sí. intelectual, pero yo sabes que le dije, me quiso impresionar con el tema del eje hipofisitario gonadal, hizo un croquis, me empezó con la película, le pregunté, ¿tú eres médico? Dice, sí, yo tengo la carrera de medicina, digo, no, tú tienes la carrera de medicina incompleta, digo, porque hay una cosa que te has olvidado en el croquis este que has puesto, porque eso lo tenía empapado yo, De la facultad de medicina me lo había empapado todo eso, que es la base del crecimiento. Y la base de todo el tema hormonal. Y me dijo, oye, dice, pero tú, tú, ¿dónde has sacado esta información? Bueno, y ahí dije, dijo, yo, me, yo no me voy a preparar con, contigo, aunque acepto, pues, bueno, si quieres intercambiar información y tal. Y bueno, y realmente, y realmente, otra cosa que también le dije en aquel momento, que nunca había visto una letra suyo seco, seco, en aquella época. Estamos hablando del 87, ¿eh? Y bueno, pues ahí está el tema. Y luego otra gente que ha habido, eh, se ha ofrecido, me han hecho ofertas, o incluso marcas que me han dicho, bueno, te sponsorizamos, pero que, con la condición de que te prepare tal o, digamos, que eh, lo dices que te prepara tal. Aunque nosotros te pagamos lo que sea, pero, eh, aunque no quieras que te prepare este, lo decimos. No, yo, yo, yo no voy a decir para una persona que no me prepara. Lo cual no quiere decir que yo hayas cogido el camino correcto. ¿eh? O sea, yo creo que, yo si me preguntas, yo diría que todo el mundo tiene que tener un preparador. Porque es un deporte eh, que es objetivo, en teoría, y uno es subjetivo. Entonces, tú no eres capaz nunca de saber si estás en la condición adecuada o si estás por el camino adecuado. Yo, por ejemplo, al principio me destruía. Yo llegaba a salir tan seco que me destruía. Porque nunca me veía seco. Y salía consumido. Hasta que no aprendí a regular eso, pasaron muchos años. Claro, 34 años compitiendo ininterrumpidamente no. y te hacen no. e aprender mucho de ti mismo. Vale. No. ¿Es la segunda, Raúl. ¿Me, me quieres despachar rápido, ¿eh, Roberto? No, no, lo que pasa, no. Escucha, yo, a mí me han dicho <risa> que haga de moderador y es para que no se alargue no. mucho, porque si no, Paco, no pregunta y demás. No. ¿sabes? Entonces, lo siento, ah. si me alargo mucho, soy más escueto. ¿eh? <risa> no, no, tranquilo, tranquilo. Lo que pasa es que, la, la, que la, la. Venir también Paco y demás, tenemos sí. que hacer un tiempo para todos. Y los jefes aprietan, pues nada, lo que digan los jefes. Bueno, bueno a ver, mira, una, una, otra pregunta, una pregunta muy sencilla en lo, en lo personal. Ahora que, bueno, supongo que te has retirado de la competición, ¿no? Sí. Ahora que te, sí. te has retirado de la competición y yo al menos sé de primera mano, digo de primera mano porque me he recorrido a pie toda Hispanoamérica y sé lo que la gente te quiere. Sí. ¿vale? Y no por redes, sino porque me, me, me, me, me, lo, me lo muestran sí. del, delante mía en mi cara. ¿No te has planteado ahora hacer una gira por, por Hispanoamérica, aprovechando sí. que tanta gente te aprecia, te quiere? Y sí. no lo digo solo por lo económico, sino porque es una forma de, de, de, de disfrutar, de volver a sentir el, el, el, el culturismo de otra forma, de sentir tu público. Es más, yo a día de hoy, mañana yo me voy a México, mañana me voy yo sí. a, a Guadalajara. Sí no sé, lo sé. Es algo, es algo bonito y no sé si nunca te has planteado eso, te lo planteas a partir, a partir de ahora. Bueno, yo te comentaré que desde el 2015 he estado haciendo giras en América. Eh, evidentemente no lo he hecho tan regularmente como tú, porque a mí me cansa mucho el viaje y, y realmente hay desplazamientos, a mí salir de casa no, no me es muy cómodo. Y con que estaba preparándome, lógicamente, pues como dices tú, era más complicado. Ya, eh, yo hice en México. Un par de, de giras con seminarios muy, muy, muy eh, multi, multitudinarios y eh, con mucho éxito. Y luego también he hecho en Ecuador. ¿eh? Lo que pasa que he tenido ofertas en Uruguay, en Chile, en Perú y en Argentina. Y eso iba a hacerlo antes del COVID, de ir a Argentina. Tenía planificado varios, en Chile otro. Volver a, volver a Ecuador, también querían hacer, pero con el COVID y todo esto, pues ya tenía problemas para competir, pues no me atreví tampoco a forzar sí, la máquina. Y, y menos Ecuador, a mí me pasó igual. Yo tenía previsto un viaje en Ecuador eh, ante, antes de la pandemia lo tuve que anular todo. Tú ya sabes cómo funciona el tema también. En México también que tienes que tener una seguridad eh, del de que te trae y sí, sí. dónde te trae y las zonas... Que son complicadas tú habrás tenido bueno, también experiencias sí, sí. Bueno, motor, te digo, claro, movidas y cosas que allí no es broma y no es no te puedes pegar la vacilada no tiro en, no, no. en el pecho como no, pasa no. nuestro amigo ¿no? Y, y bueno entonces hay que tener también cuidado yo ahora por ejemplo yo miro mucho el tema del confort yo me encuentro muy bien en casa salgo muy poco entreno en casa no salgo casi de casa nunca si no es para alguna comida familiar o yo estoy muy bien, pero me he convertido con los dos años estos en un año también. Soy una persona que ya no, no disfruto con la gente, ¿de acuerdo? Y, y aunque es cierto que ahí me tiene mucho y cuando he hecho algo ha sido espectacular. Hasta sí. yo me, casi me pongo a llorar de la cantidad de gente. <risa> que he tenido pagando 150 dólares por un seminario. Que aquí, que aquí no viene nadie ni gratis. Y allí se ponen todos... Como una estrella, tú lo sabes. A ti te tratan igual porque yo hablo con gente que te ha traído que me conoce también y me, me hablan muy bien de tus seminarios, lo haces muy bien también. Y, y bueno, pues claro que me lo he planteado. Lo que pasa es que esperaremos a ver si acaba esto de una vez. Claro. Y, y a ver, por ejemplo, a Argentina me gustaría ir, de manos de, eh, de Simón, no sé si lo conocéis, sí. que, es, que tiene varios gimnasios, el fitness king que se llaman, que hay en Argentina. Tiene varios gimnasios, macrocentros, es un tío de dinero, que además compite en la DPC, que eh, ha venido a entrar conmigo aquí, también a aprender y, y bueno, ha ganado ahora varios campeonatos. Ya tiene nada, ¿eh? Y, bueno, pues sí, con gente así de, de seria, de, de que en su zona son punteros, pues me apetece, me apetece porque hay demanda. Realmente mucha gente sí. me lo pide. Pero también hay que ser selectivo. Tú como, tí, como tú, puedes tener 20.000 ofertas y al final te lo tienes que mirar bien. Sí, sí, claro. Perfecto. Duda resuelta. Pensaba que me preguntarías cosas más comprometidas. Eso viene luego. Eh, eso viene luego. Eso bueno, lo, eso, a lo mejor lo hemos dejado para la, para, la, para la, para la parte de... Y luego puedes tener una respuesta también que no te guste.